que, ayer, que ayer, ayer me engañó no no no, no. tú, tú te jodes y sales no no tienes permiso para me da igual me da igual básicamente me llama ayer me dice cómo está el terreno para mandar a mi equipo y digo va de puta madre y yo llamas a usted digo viene Bruno y dice sí sí que viene digo ahora no, me jodas que me va a ganar y me dice: Si me da 50 euros, no va así. Fue, le he prometido le, le... una prima de 100 euros si te gana. Y tú ya, todo rayado. Y dice: Pues yo le daré 150 sí, si para que, deja que trabaje para mí si se deja ganar. Y le, dije, no y le dije yo: yo negociando. No si me das 75, no va. <risa> ¿Fuiste? <risa> no. 75, vamos. ¿no? <risa> a los cruzados hola muy buenos días hoy fuente de ebro domingo aquí tengo a dos de los compañeros los lobos Mira, carlitos y miquel 50 kilómetros y mil cuántos 900 metros Oye, está chupado eso es un equipo al año que viene me ficháis eh este año porque no podemos estar en varios que me fiche un equipo bueno tú ¿Qué estuvisteis en Asturias. 4, 4. 4 días. ¿Y cuántos metros te metiste? Pocos, está de no lo más con Carlos. 15.000, 10.000, 20.000. No llegaría a 10.000. ¿Dónde está la cámara? Venga ahí a grabar. Oiga que no graba la carrera. Vaya, vaya youtuber que tenemos, eh, que, que sale una carrera y no graba. Es que Venga, tira. Bueno, al fin me he descolgado, ¡Oh! he ido por delante de Bruno Garcés, luego ha habido un grupo con Javi Pina y Mario Gracia intentando pillarlos y yo iba con Josan y con otros más del Turiaso que me estaban matando. Tenía una gana de descolgarme, que para qué. Y ahora, en tierra de nadie, a esperar atrás, a ver, a ver si se termina pronto, que estoy cansado. Ayer me dieron las 2 de la mañana editando el vídeo de la Monegros, que por cierto me salió muy bien. Es que esto es distinto. Aquí en 20 kilómetros hemos hecho prácticamente el desnivel de los 100 kilómetros de la Monegros. Y voy así, jodido. Oye, lo siento, pero no puedo más. Estoy reventado. Se le den por saco a la carrera y a todo. No esperas. esperar. A los compañeros, a los lobos, a miques Y. Y la semana que viene ya, ya, ya veremos. Estoy hecho una mierda. Hostia, qué pasada. Carrera bonita, ¿eh? Muchas sendas. No, no te aburres. Pocos metros llanos. ¡Jo! 900 metros de nivel. Llevamos 40 kilómetros, se supone que faltan 18 o algo así. A ver si pasan rápido y son todos cuesta abajo. Eh. ¿Falta mucho o qué? Me cago en la baja. Sí, sí que me voy a romper aquí. Atención, eh, ojito, cuidado. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Esto es navegación. Esto se llama navegación el arbitrar está permitido, si ves un camino más bueno, te puedes meter menos ¿Eh? mal que no me han visto los jueces arbitros mira mira, ole ole ole si sí sabe el chico, si sí sabe ¡Otra vez para arriba tú! ¡Me cago en la va. ¿Pequeña, eh? No. <ríe> ¡A la tira! ¡Adiós, eh! A ver si encuentro un sitio para colarme y hacer 20 metros menos y os pillo otra vez ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? Este señor casca mucho, si cascara menos quedaría más adelante. Pero a ver, ya mi época de corredor se ha terminado. a ir la mía también? no, no ya, ya lo sé, ya, pero que no está. Mario, Mario Titan, ¿qué pasa Titan? Estamos, ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te viste tirado en el camino? Me cago en la leche que te falta la mitad del camino. O sea, visto y no has parado, qué cabrón. ¿Para qué? Hostia, ¿Para qué? ¿El mecánico ¿Eh? y no para tú? ¿Quién te, si te patrocina? ¿Eh? ¿Eh? ¿Bicimarque? No, pues bueno. tira, tira, que venga el de bicimarque sí, a arreglarte no. la bici. Venga, buen Dios, vaya, vaya. Jodo, oye, pero te ha quedado una Roldana, ¿eh? Te ha quedado una Roldana. medio, sí, pero la partido. Eso, la potencia sin control. Mucho vatio Correcto. Tenemos aquí al ganador de la carrera no, Eres un así, eres un separatista A ver, o sea, te, te has escapado en el kilómetro 3 y ya has no. ido todo el rato solo En el 5 y pico me he ido con David Castellón en la primera senda Sí Hemos ido un rato juntos y en la segunda senda ya se... te, te has ido. Lo has perdido, te has ido para adelante sí. y hasta el final ya Eres, eres final. un soso, -so. así no vas a hacer amigos no, nunca no nunca, ¿eh? Bueno, y despedimos el vídeo de la BTT La Pedriza aquí en el pabellón menuda paella nos tienen preparada oye, un día estupendo de ciclismo, al año que viene no os la perdáis, ¿vale? mucha senda, muy divertida asequible para todo el mundo y bueno, si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribir compartir, y nos vemos en el próximo vídeo, ¡venga chavales! ¡De